¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! ¡Atención! Hola a todos, bienvenidos al canal. Vídeo número 90. Esta vez dominación fortaleza de piedra blanca. Tanques rusos de 6.3. Mm, tengo que decir que estoy bastante disgustado con que a mi t 34 le hayan bajado el de 6.7 a 6.3. Eso ha sucedido hace poco. Bueno, pero nada con eh, esa pena partimos. Arranca de 3400. Venga, vamos hacia la zona C, aquí en Fortaleza de Piedra Blanca. Si salimos de esta zona suele tener por costumbre rápidamente, por aquí por la parte esta de la muralla, muy rápido. Rápidamente llegar a C, subir esa cuesta bastante jodidilla antes de que algún pájaro salga justo por ahí delante. Por, ese pequeña, por esa pequeña muralla que tenemos ahí Que ahí suelen aparecer los vehículos más rápidos Los que pueden llegar ahí rápida Es complicado, pero sí, sí, si tienes un vehículo rápido Te puedes plantar rápidamente ahí arriba Vamos a tomar la zona C Si llegamos, venga, ya estamos pisándola Adelante de 24, venga, un poquito más Bueno, estos dos colegas se han hecho con la zona Venga, también nosotros nos hemos llevado una pequeña parte partimos desde la zona C y vamos hacia la zona B vamos a quitarnos de aquí en medio la parte izquierda por donde van aquellos dos compis es la zona ya digamos de aparición suele ser muy habitual de la mayoría de Las los enemigos han venga, han tomado la zona A y nosotros vamos a por la zona B rapidito ahí, ahí en esa parte, cuidadito, que por ahí suelen salir Mira, vamos rápido antes de que aparezca alguien por ahí nos voy a bajar esta es la parte más arriesgada de entrar en B te expones demasiado al subir en esta cuesta y encima te atascas una barbaridad bueno, tengo compañeros cubriéndome por esa parte malo será que si aparece algún algún enemigo, algún propio esa parte por lo menos eh, por lo menos estén entretenidos venga, en la zona a. venga, hay un cazacarros ahí casi cerca del respawn este, venga, este colega el IS1 también se atasca bastante, es un poco más lento que yo, venga, vamos a por B venga, colega vamos a empujar un poquillo venga te estoy ayudando venga, rapidito venga, en cuanto puedas ya ahí, venga, perfecto Venga, compi, yo soy un poquito más rápido que tú Pero venga, ahí para otro Venga, vamos a, darnos, vamos a darnos prisa en pisar P ¿ve? Venga, no te es al momento Y al loro con ese alto bueno, También pueden aparecer por la izquierda En fin, aquí en medio está muy Venga, aquí, humito Venga, compi, te dejo sitio Venga, vamos a camuflarnos aquí, venga, tomando la zona B. Venga, vamos rapidito. Vamos tomando B, venga, venga, vamos venga, capturada, la zona capturada, dos bases, venga, perfecto. Ahora sí es que estamos bien camufladitos. Estás muy lejos, tío, yo no puedo llegar hasta allí. Nos largamos de aquí. Vamos a echar un ojo. Hay quien tendrá que venir aquí a tomar la zona que hay por ahí. Eh, pareció ver algo, pero nada. Venga, paciencia, no estoy pisando ve ¿eh? si alguien viene. Podremos darnos, darnos cuenta de la presencia de aquí de los enemigos. Venga, esa marca por allí. Venga, esa es la zona C que hemos dejado antes. ¿Eh? echar un vistazo por ahí no se ve nada no hay ninguna marca bueno puede ser que Que haya alguien ahí avanzamos vamos a venga pues C está sola si la defendemos estaría muy bien compis echamos un ojo por aquí venga tiene que aparecer alguien ya hay bastantes marcas ¿Eh? Ahí está, alguien está pisando B. Bueno, no veo nadie por aquí. Y habrá que ver quiénes son los colegas que están pisando B. Ve. Escuchamos un poco. Ahora, venga. Vamos a asomarnos. Despacito. Por ahí parece que no hay nadie. Así que venga, vamos a echarle ojo a ver qué hay por aquí, a ver, a ver, a ver. Hombre, aquí, eh, es un tiger, venga, esa marquita. Venga, bombitas por ahí. Al tío para allá. Venga. A ver el tío por dónde Ahí está, ahí ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Con discreción. Si no me ha visto... Va a ponerse a pisar B. No te atasques. Hombre, ahí se para. Perfecto. A ver. Venga, por aquí, por el lateral. Venga, se acabó. Se acabó tu captura. Bueno, defensa de bases. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos a ver si ahora nosotros podremos tomar B. Venga, tengo un cazacarro, son copia ahí, pecadito. Ahí está el amiguete, el SU, ese, ¿sí? ese que está ahí. Pero no nos descuidemos. Están al llegar. Si sí ha llegado este solo, no creo que haya llegado. Alguno más la la le puede acceder. acompañar. Venga, pisando B Otra vez de nuevo. Ahí está. limito Vamos a camuflarnos. queda poquito vamos ahí está muy bien tres capturas y un tiger que nos hemos llevado por delante eh, ahí hay marcas venga a mi compañero dispara quién está por ahí quién es quién es a ver a ver a ver Venga, compi aguanta ahí ahí, ahí abajo hay alguien qué es eso qué es eso qué es eso ahí está el colega venga ahí tenemos a otro colega vamos para allá, compi venga, esperemos que es el, en la marca esa que está allá a lo lejos ese tío, pues, este por detrás de la muralla esperemos que esté por ahí ¿Eh? que me dispara ¿el de allí? ¡no! ¿el de la izquierda? Ah, tengo compañía, ¿quiénes son? Ay, ah, dos, dos, dos. venga, venga, eh. a sacarlos venga, fuera y el otro es un un Tiger, parece Venga, mi Ay, estupendo, compi, se ha acabado con él Venga, vamos, venga, ahí está el Tiger Venga, marca, marca Vamos a ver Ah, reparación No Ay, Me ha destrozado el cañón Ah, se acabó a ver, ¿Cómo me escondo yo aquí de este tío? Hay que reparar, ah, mal sitio Nada, me tiene que haber quedado quieto Joder. Ay, He subido la rueda, nada Venga, apagamos, venga, artillería por ahí, compi Echa una mano Venga, vamos a reparar rápido 22 segundos, no sé si voy a dar tiempo Venga, compi Venga, ahí está Ahí está el colega Venga, ese Tiger No, no me fastidies A 11 segundos ah, Vaya tela Pues nada, mala jugada Mala jugada, se acabó ah, Si hubieras aguantado un poco más Bueno, hemos caído los dos Con este Tiger Qué desastre Venga, el Venganza, el IS-2 Otro bichito ruso que me encanta De 6-3 Este es el Venganza, el Premium Este lo en su día Y es un vehículo que También es una bestia Problema, como todos los IS El tiempo excesivo de recarga Pero es un muy buen tanque Y personalmente Una cosa que ya muchos sabréis Que que he descubierto hace mucho tiempo Es que muchas veces El tío es más duro mm, pues Si entras Vamos a decir de espaldas A donde está la acción Que si entras de frente Muchas veces Me ha salido bien esa jugada Le he visto en otros jugadores ¿Qué, qué es eso? Lanzacarros por ahí Venga, ese está destruido Venga, bien, compi bien, bien Bien, bien, bien, bien Bueno, pues Yo me he quedado con la espinita De la zona B Y voy para allá porque ese Tiger Que me ha dejado seco Está ahora mismo tomando B Venga, vamos a defender B Vamos a defender B Venga, compi Vamos si tío se está haciendo Venga, no tropieces Jorobar Vamos Pues está a punto de capturar ¿Quién ha parado de capturar la zona? Eh, haber sido la, venga, pues ha tomado ve eh. venga, el tío tiene que estar por aquí no puede estar muy lejos vamos a ver el pollo si aparece eh, ahí está a ver, a ver, a ver vamos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí a ver, a ver ¡Ah! a mí me he movido demasiado vaya desastre, bueno, un impacto pero le he dado justo detrás, no le he hecho nada así me ha escapado por un pelo me he, tiempo, me he dado tiempo incluso hasta llegar venga, ahí por ahí está esa marquita esa marquita, ahí está el tío ha tomado B venga, carro pesado ahí está, evidentemente, un Tiger uh -huh. coño, ¿qué es esto? Uh, uh. venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Oh, lo he visto vamos, a lo justo ah, mi buena tribulación lo ha visto a tiempo pero vamos, si tardo un segundo más en darme cuenta Me zurra, venga, que me dispara Joder, a lo justo hemos salvado el culo Pues estaba ya a su merced De lateral, venga, ahí está allí Este tío está allí, a ver, en a, en a Quién es, quién es quién es Va, destruido, lo que fuera destruido, muy bien Ese avión Chachi Piruli, perfecto Uf, nos Hemos librado por pelo con ese Tiger Bueno, mi otro amiguete eh, Tiene que estar por aquí Ahí, venga, marca a un carro pesado, venga, a ver si es él que ha bajado, ha salido, o es otro carro pesado, no lo sabemos, por ahí vamos venga, al ataque, despacito, poco a poco, venga, ahí dispara un avión venga, dos dos tanques, eh, ahí está, dos tanques pesados, eso es otro Tiger quién es, quiere, quién es, a ver, a ver, a ver, este colega, ahí, perfecto, destruido, vengador ¡Ojo por ojo! ¡Ah! Puede ser mi amigo Venga, ahí está el otro A ver, a ver las piedras venga, el tío está ahí eh, Desde aquí no lo veo Venga, vamos, vamos, aquí, aquí, por aquí de los arbustos, a ver dónde estás Ahí, ahí, venga, más o menos Venga, apunto con los binoculares Recarga, recarga Ahí está Profesional 5, perfecto, otro Tiger más Bueno, pero vamos, el Tiger, liquidados Muy bien Pero el anterior el Este era mi amigo el que me destrozó Venga, el punto B colega ataca lo que estás tú ahí Tú estás ahí al lado A por él, porque aquí tenemos visita Tanque medio quién es el pollo Venga, un tanque pesado también acercándose a C Tengo un compañero que es un antiaéreo Que no sé si va, le va a poder hacer frente Y ese tanque ligero Justo por ahí, así que vamos para allá Venga colega, toma tu B ese tanque pesado venga vamos a darle auxilio aquí al compi ¿Quién es? quién es quién es cerca de C y aquí este tanque medio pues está justo en la muralla por ahí por ahí a ver, a ver, a ver quién es no lo veo no lo veo venga otra vez a ver esa marca venga en C venga fuego de artillería por ahí un mito rojo venga el pollo va para la zona, tanque medio Para la zona C Pues, es antiaéreo A ver, a ver, eso que es No, no es nada Bueno, para la zona C iba Iba para allá Un pollo, vamos a ver qué está haciendo Ahí está tomando C, correcto Está pisando C 250 metros Venga, vamos para allá Venga, defender C Correcto Vamos, vamos. Venga, compis. Venga, aquí lo ha tomado. Ahí, muy bien. El compi ha tomado B. Eh, estupendo. Aquí es el pollo. Vamos a por él. 150 metros. Venga, no podemos fallar. La mira 200. Perfecto. Podemos fallar en un tiro. Venga, otro compi. Rápidamente ese tanque medio que va por ahí detrás de mí. A ver, a ver, a ver. El tío tiene que estar por aquí por aquí. Ahí está Uy, Perfecto Vaya el compi que está justo detrás Ha hecho un trabajo excelente Muy bien Al lorito Con la fortaleza esa Venga vamos rápidamente a cubrirnos aquí Entre las piedrecitas Y aquí a retomar otra vez Ay, Hay un T-34 Madre mía, has cogido el lateral Perfecto, muy bien tío colega Venga retomando C a reconquistar lo perdido venga, el tío está ahí abajo vigilante, perfecto vaya, y ahora qué pasa en B Uf, lo acaba de tomar este con pie, se ve que le han, se lo han liquidado y ahora están tomando otra vez B, pues A y B son de ellos, y la C la estamos retomando nosotros, pues se nos está yendo la partida del guano se está yendo al garete venga, cuatro bases capturadas bien pero esto se está poniendo muy feo venga, y ese 2 hay que hacer algo vamos, vamos entonces mi compañero, ese carro pesado que acaba de tomar B pues se lo acaban de limpiar así que la partida otra vez venga, ah, el T-34 también acaba de caer mal rollo ¿Qué hago yo ahora si me queda defender B venga, ese es un caza hay cazacarros, pues ha tenido que ser ese pues hay que tomar B. Ve. Venga, vamos a dejar ese compi que viene por allí. Ese tanque pesado. Que puede ser el T34. A ver si le da por ir rápidamente. Venga, defenderse. Venga, defenderse. Pues yo voy a por Venga, esa marca. Ahí a la derecha. Dentro de la fortaleza. En la zona. No, no. Al contrario, está fuera, fuera. Fuera de la muralla. Parece. Correcto. Venga, tanque pesado. Allí en el respawn. Nuestro padre mía. Venga, la zona C la tienes que defender tú, tío. Vamos a ver, ese tío, esa marca que he visto por ahí A ver si aparece Va, a estas alturas de la partida Muy mal rollo Vamos perdiendo. Pues así, perdiendo Pues claro Pues se está yendo Se está yendo por la alcantarilla Esta partida ¿Eh? ¿Qué es esto? Vaya hombre, ahí está el colega ¿Quién es? Panther, ¿no? Venga, vamos, vamos a por él Vamos, corre va no me jodas, tío Un segundo El segundo que tuves Antes para matar a ese Tiger, este es Lo que muchas veces Lo que uno te da, otro te quita Qué desastre Venga, 2S, 3M, vamos a salir Venga, coleguilla, vamos a darle caña Aquí al asunto arrancábamos pues vamos a ir otra vez a por C ya que la hemos perdido pues vamos otra vez a por C 300 metros, venga corre bichito eso parece ese parece que está ahí arriba parece ser que antes la marca de antes era de un cazacarros antes de que cayera mi compañero el de 34 puede ser ese venga la peña vaciaba Hacia la zona de Ese disparo ahí, tanque pesado Allá arriba Venga, ahí está mi compi ¿Quién es, quién, es, ¿Quién es? Venga, ahí está el Panther Venga, vamos, vamos, vamos Tu rolé, Venga, hay la depresión de mierda Venga, vamos Ahí está, crítico Venga, colega Vamos, tu turno Venga, vamos Ahí está, perfecto Uf. Madre mía Menos más Venga, un mito Vamos a retomar otra vez La zona C Venga Venga, tomando A, tomando C A ver si le damos la vuelta a esto Porque B está perdida Y ahí tenemos a un compi que a ver si es capaz de hacer algo Muy bien, y ese 1 correcto guay, guay, guay, estupendo Pues hay que irse a por B, sí o sí Venga Venga, A tomada, C En cuanto la tomemos arranca, arranca Venga, vamos, 5 va a ser capturadas Sí, pues al final Bueno, son las mejores partidas No sé por qué hay veces que vamos Las pierdes esta ya estamos perdiendo Venga, ahora mismo le estamos dando la vuelta Tenemos dos zonas capturadas A ver si se compie, es capaz de... Venga, ataca B, tío A ver si eres cap... eh, esa marca está justo donde está él Venga, vamos a echarle un cable rápido aquí ya Venga, hay que jugársela Corriendo Vamos Qué pena el IS-2 Venga, de 34 Venga, Ay, aguanta Venga, veis el tío asoma por ahí Venga, solo necesitamos un poco de suerte, hombre No va a ser todo el tío nada, nada nada el tío no asoma el panther parece que, es el que ese que está allá abajo es el panther de antes puede ser venga, va. venga vamos corre si no hacemos algo rápido, el enemigo va pues a sí, aviones venga hay dos ahí está hay mi compi y el otro venga t34 haz un milagro ahí venga el tío está por ahí a la derecha ¡Ah! ¿Qué es esto? Ni idea, no me he dado ni cuenta de dónde me ha venido el disparo De allí Pues No veo nada No, pues de allí no Otro panther Panther D Venga, cojonudo Ay, Me ha venido desde la izquierda ¡Ah! Qué pena, macho Pues... Venga, pues el ASU ASU 85, ¿no? Sí, sí, ASU 85 Venga este es rapidito para correr, tiene buena penetración de blindaje Pero es muy frágil Pero ahora necesitamos el rapidez para actuar Y ha yeah, quedado una raya, esto es... Venga, a ver, a ver, a ver, a ver Y ese toma B podemos frenar Podemos frenar la decadencia, pero yo... Ah, está el toma... Ah, listo, se acabó Madre mía, la zona C La zona C está cayendo, ya está, esa es la puntilla y en la zona A, dos cazacarros ahí defendiéndola. Nada, se acabó. Qué pena, macho. Pero esta partida ha sido cojonuda. Ha sido muy disputada. Esto ya se ve a terminar. Venga, esa raya ya desaparece. Venga, misión fallida. Eh, cuarto en el equipo. Cinco zonas capturadas, cinco objetivos terrestres destruidos. Esto tiene que dar una buena propina. Venga, vamos a ver, colega. Venga, Gallin, a ver qué nos toca. Ahí vamos, eh, 51.484. Está bien, en vídeo 90. Vaya captura más buena, ver, 95% de actividad y 5 zonas capturadas, 6 críticos, 7 impactos. Cojonudo, venga, y avanzando la investigación de filtros en el 2S3M. Bueno, y la unidad investigada al T80B, que todavía nos queda bastante. Qué Pena siendo premium, serán un 80 pepinos. Guardamos la repetición, por supuesto que sí. Esta partidita ha sido muy buena. Bah, qué pena, macho. Ah, ha sido las cojonudas, cojonuda la partida. Pero ah, es una pena perderla justo al final. Si no hubiéramos caído ahí en C, a lo mejor le podríamos haber dado la vuelta. Pero bueno, esto es lo que pasa. Esto es la esto es así es, bueno, fin de la partida en dominación Fortaleza de Piedra Blanca acordaros abajo en la caja de la descripción de los comentarios Facebook, Instagram Discord Escuadrón Ibis y el canal de nuestro amigo Draconenus en Twitch esto ha sido todo en la dominación de Fortaleza de Piedra Blanca, si te ha gustado la partida por favor deja un buen like es la mejor manera de apoyar el canal y nos vemos en un próximo, chao